Diana Cero, una de las mejores cantantes bolivianas, soprano, arquitecta, esa no me la sabía. Oh, arquitecta. Arquitecta, muy bien, ella está en nuestro programa. Bienvenida, querida Diana. Gracias. Nos sacaremos el barbijito. Ok. Bueno, primero agradecerte porque participaste en Chutis en, el, en la grabación del disco de una manera muy peculiar, ¿no? Estábamos en cuarentena rígida. Exactamente. ¿Cómo Uy, fue? ¿Cómo fue? Era pues terrible porque, lógicamente, teníamos que movernos, ya sea en transporte privado o, o, o radiotaxi nomás, ¿no? Y todo, todos protegidos, llegábamos al estudio, desinfección total, me acuerdo el Martino nos desinfectaba, entrábamos, grabábamos, o sea, todo con mucho, mucho cuidado, y con el temor todavía, ¿no? De, de los contagios de la época, no habían vacunas aún, pero eso, lo hemos logrado. Por eso te agradezco, Chuchis. te sí. agradezco de, verdad, de sí. verdad, me has ayudado. Te lo has traído, ¿dónde está el...? Te he traído el disquito, no entiendo cómo hasta ahora no lo tenías. Una barbaridad. Era, era y también te traigo, el, este es el disco, 60A. ¡Qué belleza! Y este es el libro de 40 años de canciones, una colección hermosa, donde están las letras. Gracias, de verdad eh. que qué lindo. Para mí ha sido un honor participar contigo, Papi de que gracias por darme, darme eso. Es para, mí, para mí significa muchísimo. Gracias a ti. Te a ti. admiro mucho, yo... Paso horas enteras a veces escuchando tu música yo, a ver, este, este, es así, ¿no? Ah, <ríe> así que me Dios. encanta, amo, disfruto mucho. No, que me lo digas tú porque, imagínense, esta querida, hermosa señorita paseña. Sí. Ah, no, a dudas, ¿por qué no? <ríe> Soy paseña. ¿Cuál es la duda? No he nacido, lamentablemente. Ah, ¿dónde crecer? has nacido? En Río de Janeiro, por cosas del destino. Pero soy muy paseña, porque he vivido desde bebé acá, así que soy muy paseña, paseña. carioca. Sí. Diana Cero ha, ha tocado, eh, por ejemplo, en el Teatro de la UNESCO, oh, sí. recibiendo una ovación ¿no? por la canción Araui de Luz Milacarpio. Ha dado tres giras por Europa, por España, Bélgica, Portugal, Holanda, Alemania, Italia, Francia... ¡Wow! Has estado con el Papa Francisco. Ah, sí, en 2019 le hemos ido a cantar ah, ¿sí? sí, como si estuvieras... ¿Cómo? Yeah. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo era lo del Papa? A ver, ah, Hemos ido con La Paz en Canto, que es un grupo que nos ha dejado Julio Barragán. y pues hemos El maestro, máster hemos... de sí. máster, que nos ha dejado hace unos añitos. Pero bueno, hemos ido a cantarle al Papa, fue súper lindo. Tuvimos la invitación de, de la ciudad del Vaticano. Y... ¿Has estado cerca de Francisco? Claro, nos ha acercado a saludarnos. Me acuerdo que esa época estábamos en problemas terribles acá en Bolivia, pues, ¿no? Y, y me acuerdo que yo me acerqué y le, dije, eh, le pedí que por favor ore por Bolivia, ¿no? Y él me pidió oren por mí. Le dije, ok, padre, vamos, <risa> <risa> por Estamos de acuerdo. Sí. Bueno, Fue muy lindo, vamos, pero... a, vamos a cantar algo acá. A mí yo estoy con ganas de cantar contigo, de tocar algo. Porque después tenemos que presentar el videoclip del grupo este hermoso que tienes. ¿Cómo se llama? Tierra Mojada. Ay, qué hermoso es ese grupo. Me encanta. Es hermoso. Es, es, Me encanta. Es muy Pero lindo. va a ser un poco de sacudita, aunque sea la primera parte. ¿No? Sacudite las penas como arvejas de la falda Si se fue tu amor no interrumpas la batalla convócalo de nuevo al sol escondido en tu mirada Sacudite las penas barro seco en las pestañas Si se fue tu amor destiñas tus enaguas lanchar a tu corazón con chichita bien helada esta quimba es la trinchera para fusilar la desconfianza si se fue tu amor es para amarte en la distancia. No le des gusto al vecino que está pendiente de tu dolor. Uy, uh, yo seguiría tocando contigo toda la noche, pero bueno, qué cosa, qué lindo. Un aplauso para Diana Cero. nos debe la segunda parte. Ya se está poniendo interesante el ambiente del Telonius. Vengan al Telonius, es, es, es un pub, digamos, hermoso. Además, abajo hay todo un vidrio. Qué bonito es el Telonius, Está hermoso ¿no? el Telonius. La verdad es que se ha puesto 100 puntos. Y es un ambiente que realmente a mí me encanta. Está para cantar y para venir a escuchar también a mis colegas músicos, yo disfruto mucho. Sí, sí la arquitectura, chao. No. ¿No? ¿Sí? no. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tengo, de vez en cuando tengo obras, remodelaciones. Me gusta mucho la construcción. ¿Qué me has dicho que eres? Albaca. Albaca. Sí, a mucho. Pero no por la plantita de la albahaca. No, sino... no porque me gusta. O sea, yo le meto... Eh, por albañil. Albañiles más. Claro. Le metemos ahí con, con los maestritos, o a sea, vasos y todo. Y, y me gusta mucho. Yo de verdad en mi anterior vida he debido ser albañil a mucha honra. Qué lindo, <risa> qué lindo que digas eso. La señorita que dice esto... Ha tocado Gloria de Vivaldi, Magnífica de Bach, <coughs> Dixit, Dominus de Handel, Fantasía Coral de Beethoven, Novena Sinfonía de Beethoven, Misa de Coronación. Es una carrera tuya, has hecho toda la parte clásica, inclusive barroca, eh, algo de romántico también. Es impresionante, ¿no? ¿Cuántos años estás, eh, consideras tú profesionalmente cantando? Eh, yo diría que son alrededor de 12 años que he empezado una carrera como solista, eh, he empezado de, como tú dices, de una manera clásica, ¿no? Yo no me lo esperaba, yo había estudiado en el Conservatorio Nacional de Música en esa época, canto lírico, pero yo solamente por el simple gusto, ¿no? No esperaba ser la solista. Obviamente uno sueña y dice, ay, cómo me encantaría cantar ahí de solista, ¿no? Pero no me lo esperaba y, y hasta que Roland Schlider, un director de la Orquesta Sinfónica de Santa Cruz, vino a La Paz a hacer unas audiciones para dos proyectos que tenía justamente la Fantasía Coral y la Misa de Coronación. Entonces vino yo ese rato, así fui a imprimir las partituras a un internet, me acuerdo en el minibús las estuve porque me había enterado ese rato. Di mi audición y al poco tiempo me estaban llamando y ese fue el inicio de mi carrera. Uah, ¿no? Se me llevaron hermosa. a Santa Cruz de solista con, con una orquesta, con un coro, el director de, de, de Estados Unidos. Yo no me la podía creer, ¿no? no me cambiaba por nadie. Y creo que ese ha sido el inicio realmente de mi carrera para decir, Muy wow, bien. creo que puedo lograr mucho más. ¿no? no, y yo te voy a, te voy a decir, querida, la Lady B, Lady B, el Freddy Menizabal dice, Lady B, -C, Lady, Lady B. -C. B, -C. Lady B -C. Quiero decirte que este es tu grupo, Tierra Mojada, a mí me encanta, me parece que debería haber más Tierras Mojadas, esa tendencia, digamos, ese nivel de músicos, y tú como una cantante exquisita cantando a Willy Alfaro, ¿no? Claro. ¿Lo ¿Has sí. conocido a Willy Alfaro? Eh, no lo he conocido en persona, lo he conocido por videollamada alguna vez, nos hemos saludado, etcétera. Porque cuando el tincho va a tu pisa, digamos, eh, pues él está allá. ¿no? Ah, bueno, tincho bueno, el tincho Castel. se nos ha ido a tu pisa, no. Lo estamos Castel. extrañando sí. Ajá. Pero pronto va, va a estar por acá Tierra Mojada se está reactivando, así que vamos a estar con algunos conciertos. Es un honor cantar las composiciones de Don Willy Alfaro. De Don Willy Alfaro. Fantástico. Un homenaje fantásticas. a Don Willy Alfaro, sí. no, uno de los mejores compositores. Ah. Muy bien, vamos entonces con el video de Tierra Mojada acá en Chudis. Chudis. Chudis. Chudis. Te acordarás, en mi bolsillo te ocultabas, pantaloncito remiendo atrás, pancito duro qué gusto me da cuando changuito te acordarás, en mi bolsillo te ocultabas, pantaloncito remiendo atrás, me quitabas el amor. duro no te olvidé Subimos cerros a leche y guañar, zapato guañar sin amarrar En el bolsillo no hace faltar Pancito duro para mascar. Subimos cerros a leche y guañar Zapatos sin amarrar En el bolsillo no hace faltar Pancito duro para mascar me quitabas el hambre, pancito duro, no te olvidé. Sabor incomparable, pancito duro, no te olvidé. Liru, liru, liru, liru, liru, liru, liru. Estoy con la querida amada Diana Cero, yo la presento cuando estamos en concierto. Che, la última vez que tocamos fue en el Teleférico, ¿no? Sí, ¿No? imagínate eso hace tiempo. En el Chicuta Fest, sí, ¿no? Sí, sí. Qué lindo fue, ¿no? ¡Uy, oh, una belleza. A mí me sí, gustó sí, mucho, sí, ¿no? Sí. La gente teníamos 20 personas, pero de pronto empezamos no, a tocar. Claro, sí tienes razón. Y se vinieron del evento del otro, ¿no? Sí, sí, sí. sí y hubieron como público a los otros, Qué sí. lindo, qué lindo. Ojalá que volvamos a cantar. Yo Diana, creo que sí. Querida sí, sí. Bueno, contame tu vida docente. Estás de docente bastantes horas al día. Eh, he sido sí, docente en el conservatorio, en la UNSA, en la Escuela Contemporánea de música sí. Y ahora actualmente soy de directora del elenco de coral del CBA del Centro Boliviano Americano. Eh, ¿Tú diriges la coral? El coro del CBA, sí. Diriges tú. Ahora sí. Ah, qué lindo, <risa> sí. directora de coro. Así es. Eh, ¿Te gusta? Es una nueva experiencia. Sí, me Bien. gusta mucho, me gusta. Y, y bueno, doy clases particulares, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Me gusta mucho dar clases particulares. Y, y eso, esa es mi, mi, mi experiencia como docente. Así Bien, que... qué hermosa docente. Hay que tomar contacto si usted quiere, por ejemplo, pasar clases de canto. Claro. ¿Qué mejor que Diana Cero, digamos? Lo que me gusta, bueno, doy aparte del lírico también popular, pero lo que me gusta mucho es que aprendan también a leer partituras, que sepan música, así que eso es algo que trato de hacerlo bien completo, ¿no? Sí. Cantaremos un poquito una cancioncita dedicada a los eh, perritos que tenemos que adoptar, ¿no? Hay tanto perrito ahí, tan hermoso, y está ahí para ser adoptado, ¿no? Has adoptado, ¿Tú has adoptado? Yo, pucha, he recogido docenas de perros de la calle y les he encontrado a hogar, a veces visito algunos y tengo mi, mi Julieta, mi adoptada, que es, esta canción es ella total así Qué que bien. me emociono mucho cuando canto esta canción pienso en ella y para mí es muy lindo Del disco 60A, entonces, Ojos de Botón Luego, Era un perrito abandonado vivía tan solito en un garaje mis padres me dejaron sin halagos tenía hambre frío y desamparo hasta que un joven me vio y descubrió que yo era bueno entonces puso mi foto en el Facebook Y una princesa me adoptó Ahora tengo casa y mucho amor Y hasta me hizo una canción Ojos de voz Oh, oh. ¡Bravo Chutis! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Qué ¡Salud, canción, salud. salud! salud Ya puedes, el Juanquita del Telonius. Tienes que hacer caer por éxito un capsito también, ¿eh? oh. Lindo lugar, la ciudad de La Paz, con, cantando en vivo con mi querida Diana Acero. Pues agradecerte por haber estado en el programa Chutis, por venir hasta acá. Y agradecerte también porque nos hemos animado a tocar en vivo para todos ustedes una canción, ¿no? Y eso no es fácil porque podríamos presentar otro clip, ¿no? Podríamos presentar el clip contigo, por ejemplo, cuando hemos grabado con el sinfónico, ¿no? Claro, esa experiencia, experiencia ha sido linda ¿no? y ahí nos hemos conocido sí. y bueno, cuando Beim me el director de la sinfónica me dijo que de la posibilidad, yo realmente estaba muy emocionada. Luego hablamos contigo y fue una experiencia maravillosa. Eh, tocar tus obras con una orquesta, ¿no? Pues, lindo. Tú cómo te has sentido. Uy, yo me Rarísimo <risa> Un amigo chequeño decía como lagarto en tienda de carteras, decía. <risa> Ah, no. Si sí, no, no me sentía muy, muy, raro. Pero me has ayudado mucho, mucho, mucho. Tu presencia es importante. Y también la presencia de Beimar, ¿no? Qué, qué, gran persona, qué gran director, ¿no? Beimar, sí, lo hemos tenido aquí en el programa. Pero bueno, ahora sí. ¿Qué le vamos a cascar aquí? Invitando también a Freddy Saint ¿no? para que toquemos juntos. Así es. Pues le cascaremos una de las canciones más alucinantes que tienes. <risa> sí, es bien fuerte. Realmente esa letra me, uh. ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Eh, es una también de mis favoritas. Es que tengo muchas favoritas tuyas. Gracias, que... Lady B. <risa> <Lady Sí>. <risa> tienes Gracias. realmente un, una habilidad para, para crear eh, poesía y ponerles es música, que realmente es una cosa fantástica, gracias, realmente, gracias. Sí, ¿Sabes sí. cuándo me acuerdo tanto de ti? En la canción Chenco Total, Ajá. que me perdí un rato de esos con la orquesta sinfónica, y tú me pusiste en el lugar, que... que es, Qué canción más difícil, ¿no? Las estrofas. Sí, sí, además los arreglos, algunos eran bastante complicados, sí, armar sí. con orquesta es otra sí. cosa, pues, ¿no? Pero, Bien. Sí. Bueno, querida, entonces acá esta canción que se llama Ego, que compuse alguna vez y que tiene ahora la versión en vivo para nuestro programa Chutis de Avia Ya la Televisión. Agradeciendo a mi querida amiga Diana Cero por haber compartido estos momentos acá en este programa. No, no de verdad que gracias. Para mí es, es un honor realmente y, y hay que seguir haciendo música. Que si no nos pare nada, que no nos pare nada ni nada. Muy bien. Chutis, chutis. chutis. chutis. Soledad es una lago. Seas un artista y yo un analista que escucha tu estrés. Estoy sintiendo que. Soledad es un halago Aire de fuego inmaculado Comprendo que tú seas un artista Y yo un analista Que escucha tu estrés Estoy sintiendo que